Página 36. 36. 36. 36: Exacto, okay. 36. estamos grabando, estamos en vivo y directo el día 24, eh, sí, 24, de, el 24 de, de, julio de julio de 2020, este año espe especial, eh, y tenemos caritas nuevas hoy, que es una alegría siempre. Y eh, vamos a seguir con el capítulo 6, el poquito que queda, y luego el capítulo 7. Y Fabio va a leernos el final del capítulo 6. Adelante, Fabio. De acuerdo. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. El título, Aprovechamiento energético de la corriente del Golfo. Estas estructuras bajo el mar, por medio de grandes turbinas, serán capaces de aprovechar parte del flujo de la corriente del Golfo para generar energía eléctrica limpia. Las turbinas tendrán separadores centrífuga, centrífugos y deflectores para evitar daños a la fauna marina. Vamos ahora con la represa en el Estrecho de Bering. Uno de los mayores proyectos del futuro será la construcción de un dique y túnel a través del Estrecho de Bering. La principal función de esta represa será generar energía eléctrica, además de infraestructura, para cultivar y procesar los productos del mar. Por sobre y por debajo de la superficie del océano habrá túneles para el transporte de carga y de pasajeros. Oleoductos podrán llevar agua dulce de la fusión de los témpanos de hielo a otras partes del mundo. Esta estructura no solo proporcionará un vínculo físico entre continentes, sino que servirá también como vía para intercambio social y cultural. Siguiente, eh, siguiente título. Plantas de energía geotérmica. Con mejoras en la tecnología de conversión, la energía geotérmica tendrá un rol preponderante en la reducción del calentamiento global, fácilmente disponible en muchas regiones del mundo. Esta fuente de energía limpia puede, por sí sola, abastecer de suficiente energía para los próximos mil años. Gracias. Y ahora empieza capítulo 7. Sí. Vale, vamos a terminar ahí entonces. Gracias por leer los estudios, y solamente quiero comentar que es alucinante los medios que podemos tener, que tenemos y que podemos tener para, eh, para proveer de energía al mundo, al planeta, ¿no? Y durante tanto tiempo, sin, sin fin, porque el sol y, la, y las olas y el viento no van a parar, así que estas cosas no son utópicas, son, son cosas que realmente podemos tener, lo que no hay voluntad política para ello. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo, yo quiero seguir participando, lastimosamente no había podido volver a acompañarlos porque me encontraba un curso sobre un curso virtual sobre adaptación y mitigación del cambio climático. Y al leer estos últimos párrafos, eh, recordé uno de los capítulos que estudiamos y consistía en la adaptación al cambio climático basado en infraestructura. Existen dos tipos de adaptación al cambio climático basado en infraestructura. La primera, el primer tipo de adaptación basado en infraestructura corresponde a la adecuación de las infraestructuras donde las sociedades se desenvuelven para mitigar el cambio climático, es decir, adaptar hospitales, escuelas, edificios o casas. Ese es el primer tipo de adaptación basada en infraestructura para mitigar cambio climático, pero el segundo tipo de adaptación eh, basada en infraestructura para mitigar cambio climático corresponde a la, eh, a la construcción de este tipo de estructuras que atacan directamente el cambio climático. Es decir, eh, lo que hablábamos ahorita, los diques. Ya los diques es una infra infraestructura que se construye exclusivamente ...para eh, cortar el paso del agua cuando el mar, eh, digamos, asciende. Entonces, ese es el segundo tipo de adaptación al cambio climático basado en infraestructura. Y, lógicamente, eh, se amarra o se condiciona con este tipo de energías eh, renovables, no fósiles. Era un comentario y aquí de, de vuelta. Muy interesante. Y los diques, cuando sube el nivel del mar... Yo me imagino que también va a subir el nivel de los ríos finalmente, ¿no? Sí, Y sí, Entonces... aunque el río, aunque el río viene en bajada, pero si el, oh. el, el, el mar sube, pues el río también eh, inunda, sí. inunda, inunda, inunda la, la costa. Porque estaba pensando si los diques podrán soportar un, un extra de agua. Para ah. eso son. Para eso son, en los Países Bajos, eh, son pioneros en este tipo de, de construcciones de obra civil, pero enfocadas a, a, a, a mitigar y adaptarse al cambio climático. Uh -huh. Uh -huh. Y las la, cosas <coughs> que están cerca de las, de las costas, que están siendo comidas las costas, hay algunos vídeos bastante espectaculares donde ves que las olas están comiendo, las rocas, se están cayendo las rocas de alcantilados y la, las casas están ahí en el borde, en el borde. Perdón, voy a esconder el teléfono. Porque me está flinqueando y me molesta. Um, uh, entonces, sí, el cambio climático, hagamos o no ciudades tipo economía basada en recursos o no, pues las los ciudades van a tener que adaptarse porque si no… Van a morir mucha gente cuando sube el nivel del mar. Buenas tardes, Jay. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? No quiero interrumpir. ¿Tienes un nuevo look? No, estoy igual. Sí, pensé que tenías un Estoy casi igual. Así un poco me rebajé los lados, pero no importa. Pues, también, hemos terminado el capítulo 6 porque era tan poquita cosa al final. Yo no sé cómo me vi la semana pasada, pensé que había más. Uh, entonces, vamos a empezar ahora con el capítulo 7. Y otra cara nueva que tenemos es Víctor. Víctor, ¿de dónde eres tú? Recuérdame. ¿Me escuchan? Sí, lejos, pero te escucho. Como hay mucho ruido de fondo, por eso me pongo... Pero, a ver para hablarme. ¿Me escuchan? ¿Di otra vez? ¿Me escuchan? Sí, mejor que antes, un poco mejor que antes, sí, la verdad es que sí. Okay, muy bien. Bueno, yo soy Víctor Mesa, de, soy de México, del estado de San Luis Potosí. Conozco el proyecto Venus desde hace varios años y pues cada que tengo oportunidad me tra trato de, pues mínimo de hacer acto de presencia. Muy bien. Pues mira, por estar aquí hoy te vamos a premiar con leer el próximo, el próximo trocito del, del libro, el capítulo 7, Ciudades que piensan. Así cerquita quita el micrófono para que te escuchamos todo. Ok, muy bien. Eh, bueno, capítulo 7, Ciudades que piensan. Los gobiernos locales gastan mucho tiempo y recursos tratando de actualizar nuestras actuales ciudades, caminos y medios de transporte. Los costos en operación, mantenimiento y sobre todo en influencia son in ineficiencia, perdón, son altísimos. Resulta mucho más conveniente construir nuevas ciudades desde sus cimientos que restablecer y mantener las antiguas. Del mismo modo resulta más eficaz y menos costoso diseñar métodos de producción flexibles y actualizados. ...que tratar de mejorar fábricas obsoletas. Tener un mundo sin contaminación ni desechos... ...y que ponga parques, juegos infantiles, centros de arte... ...conservatorios de música, escuelas y centros de atención médica... ...a disposición de todas las personas sin tener que cobrar un precio... ...requiere de cambios profundos en la manera en que diseñamos... ...nuestras ciudades y estilos de vida. Para transitar a este nuevo sistema, la primera ciudad... ...pondrá a prueba la validez de los parámetros del diseño... Y realizará en caso de ser necesario las modificaciones pertinentes. Esta nueva dirección social podría ser promocionada con libros, revistas, televisión, radio, seminarios, teatro y parques temáticos. Para la construcción de la siguiente ciudad, podríamos diseñar y experimentar con procesos de construcción totalmente automatizados. Innovadoras ciudades circulares multifuncionales combinan los recursos disponibles con las más sofisticadas técnicas de construcción. La configuración circular, geométricamente elegante y rodeada de parques y jardines, está diseñada para funcionar con un mínimo de energía y, y proveer el más alto estándar de vida posible para todos los habitantes. Este diseño de ciudad utiliza la más alta tecnología no contaminante en armonía con la ecología local. El diseño y desarrollo de estas nuevas ciudades hace hincapié en la restauración y protección del medio ambiente, es menester comprender que desarrollar tecnología sin preocupación para los, por los seres humanos carece de todo sentido. Ok, vale. gracias. Vamos a hablar un poquito de esto. Es una cosa que mucha gente dice, ¿y por qué no adaptan? Probablemente los habrán visto la, la gente preguntando en Facebook o donde sea. Um, ¿Y por qué simplemente no adaptan las ciudades actuales? Pero cuando piensas en, en una ciudad de hoy que cada edificio es diferente y dentro de cada edificio los apartamentos suelen ser diferentes también. Puede haber dos o tres que son iguales, pero a lo largo de los años la gente va modificando. Entonces, eh, estandarizar todo para que tenga energía solar o eólica, eh, tener un sistema de transporte es, es imposible con el diseño de la ciudad. Ahora, cuando demasiado tiempo en vez de señal, y, y, y los recursos serían desperdiciados, es mucho mejor empezar de cero, haciendo el estudio previo del terreno para ver qué capacidad de carga tiene y luego construir desde cero. Y las ciudades viejas, ¿qué, qué se hará con las ciudades viejas? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda que se hará con A mí con me, la... suena, me suena algo de que se podía hacer como un museo o algo así o, o dejar alguna en construcción… Como para... Como, sí, como prueba histórica. Ajá, Me suena sí. algo así, pero no estoy segura. Alguna se cosa muy especial sí se puede. ¿Y qué más se, se puede, puede? reciclar reciclar los recursos de, de las ciudades. Todo el material se puede reutilizar. Exacto. Okay. Se puede minar las ciudades viejas, una vez que están vacías de gente, evidentemente. Minarlas por, por materiales que se pueden reciclar para construcción. Vidrio, metales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea siempre es aprovechar al máximo todo, darle la máxima utilidad para el mayor tiempo posible para ser más eficiente y gastar menos eh, recursos, ¿no? Sí, hay una cuestión que estaba viendo en un, en un noticiero de acá y Ajá. hablaban sobre lo que estaba pasando en las, en las marchas de Black Lives Matter uh -huh. y decían que, pues, uno estaba de acuerdo como con... Eh, quitar eh, estatuas de, de colonizadores y de gente racista, etc. Y por otro lado, decía la presentadora, pero que eso no, no estaba bien porque, digamos, era como la memoria histórica que se estaba, que se estaba destruyendo. Entonces, a mí, a mí me puso a pensar, digamos, me gustaría saber qué, qué piensan ustedes con respecto a eso, con por ejemplo la gente que, porque digamos la gente que dice, no, no, no, pues igual, igual no se trata de eso, entonces pues no hay problema con ellos, pero la gente por ejemplo que dice, no, es que estos edificios eh, son la historia y si perdemos estos edificios perdemos la historia, ¿qué opinan ustedes de eso? Se puede tener um, realidad virtual. Tienes la experiencia de estar dentro de la ciudad tal como estaba, pero es, es virtual la experiencia. Uh -huh. Y mientras llega, llegamos a una economía basada en recursos, con el nivel, con la calidad que tienen ahora, uh, mientras llegamos a una EBR serán aún mejores y será realmente como estar ahí adentro. Lo que se puede hacer con la realidad virtual hoy en día es increíble. Y también no, se, no necesariamente se va a destruir todo. Habrá sitios donde no interesa hacer una nueva ciudad porque no es lo suficientemente plano o no hay recursos, lo que sea. Entonces algunos no se tocarán. Pero um, con, la, con la realidad virtual se puede, se puede tener una, una memoria histórica muy importante. Y no solo de sitios importantes, de, de muchas otras cosas también. Es una buena yo también recuerdo que, es eh, bueno, en la información del proyecto Venus, se habla sobre cómo las estatuas eh, atan a las personas a ciertos eh, valores o conocimientos que no se permita una evolución O simplemente eh, están... Eso Incluso, pues algo que tengo muy en mente es. Se te rompe la voz, Víctor, mucho. Acércate al micro y quédate ahí. No te, no te alejes del micro. Sí, ahí cerca. Más cerca, sí. Ah, bueno, ahí me quedó. Eh, gracias. ¿Apagaste el micro? ¿Apagaste el micro? y ya vi <risa> Yo recuerdo que eh, Jack Fresco dijo que él no quería que la gente construyera una estatua de él, porque eso los ataría a él, que él, no, él quiere que lo que quede de él sea su conocimiento y su legado eh, en cuanto a sus aportaciones científicas y artísticas, y, y, que la, y que la persona como tal, esa no tiene mayor importancia, que la importancia es únicamente la aportación que hacemos ...sino nuestra unidad como tal, así que este, incluso una vez escuché una noticia, no sé si es cierto, pero me gustó, de que en, en Japón que no, enseñ, que no enseñan historia únicamente enseñan los conocimientos prácticos del, del que se van van dejando todas las todas los descubrimientos que se van llevando a cabo y dije, ah, pues está muy bien, porque, pues hoy en día, bueno, aquí, en todos los países, tenemos nuestros patrios Este, y bueno, al menos en, en el caso de los míos, pues no, no siento que sirvan de mucho, más que pues, para, para que la gente se disfrace de ellos cada cada que hay festejos. Y los, y pues lo que realmente vale es el legado, es, eh, pues el legado, y, y se sigue hablando durante muchos años del de, de legado de los seres de la patria, de los de padres de la patria, y, pero pues o sea, realmente no se trasciende de ahí porque se trata de, de estar recuperando una figura estática. Ya, y, nada más. y muchas veces las estatuas son a gente de la guerra, coroneles, soldados, o frailes, monjes... O sea, son, son estatuas que representan opresión de cierta forma. Aquí uh -huh. en la isla, conozco una estatua a un científico. Uh, empiezo con K. No me acuerdo cómo se llama. Y hay un parque con su nombre. Pero el resto de las estatuas, si son algo reconocible y no una de estas formas modernas, <risa> pues suelen ser esto, o un militar, o un fraile, o algo así, ¿no? ¿no? No son gente que realmente dices, pues mira, son recuerdos históricos, pero vaya historia, ¿no? Uh -huh. que, que han aportado a la sociedad, la mayoría de ellos mucha sangre, y penas Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. El tema de, la, de los métodos de construcción. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez en, en YouTube, hay vídeos de, de tipos de, de, de robots que ponen los ladrillos y el cemento y construyen una pared perfecta en, en minutos, cuando un hombre tiene que hacerlo a mano y tarda muchísimo más. Eh, y hay máquinas que pueden hacer de todo, poner yeso y sale súper liso, es, es increíble y máquinas de 3D también. Hay muchas estructuras, edificios ya construidos por máquinas de, de 3D que, que, de extrusión. Que yo siempre pienso en un tubo de pasta de dientes gigantesca, <risa> primiendo el cemento y haciendo el, el edificio. No um, hay estas cosas ya, ya lo podemos tener y podemos tener lo que, lo que dice eh, TVP de tener. ...casas prefabricadas que los pueden sacar de un molde... ...pom, pom, pom, rápido... ...cubrir las los necesidades de la, de la población que no tiene hogar ahora las favelas... ...por ejemplo, darles casas de, dignas... ...y con el tiempo ya se puede adaptar... ...si están viviendo en una chabola... ...no van a importar que la casa que le dan gratis... ...y que le va a proporcionar seguridad... ...sea igual a los demás... ...lo que le importa es tener una casa... ¿Sabes? Y luego con el tiempo se puede ir adaptando o, o cambiando, según pero por lo menos pro, proporcional es un, un, una protección digna contra, contra el mundo, ¿no? <ríe> un hogar. Y luego otra cosa que es in interesante también entender es la primera ciudad no será una ciudad residencial, pum, vamos todos a mover ahí, ahí el primero tiene que ser experimental y habrá problemas, habrá cosas que pueden mejorar, lógicamente entonces la, la mayoría de la gente que tiene que vivir en la prim primera ciudad, serán gente más bien técnica eh, ingenieros eh, la gente que necesitamos los expertos en la materia para, para poder mejorar el diseño para la siguiente y a lo mejor ya empezamos a vivir dentro evidentemente habrá algunos puestos de administración, cosas así, pero no será igual que ahora, de, de llevar papeles y cosas para arriba, para abajo, será otro tipo de administración. Uh -huh. Y digamos ahí en, con lo que comentabas de, de la tecnología que hay, creo que el video se volvió viral, que era de un, un edificio en China de 30 pisos que se construyó en 15 días. Si, si no me fallan los, los números y, y tú veías si era una grúa que estaba encima del edificio y pues construyendo y pues a mí me pareció o sea yo no como que no investigué más pero me parecía que era por lo menos casi completamente automatizado uh -huh. e incluso si, si no lo fuese pues digamos un edificio de 30 pisos en 15 días. O, por ejemplo, lo que lo que pasó en, pues en China, que levantaron un hospital rapidísimo. Sí. ¿sí? Ah, y, sí. y digamos, bueno, pues ahí, ahí, o sea, solo por encima tocó el tema de, digamos, de la falta de conocimiento de, de la población en general, que no, o no sé si es falta de conocimiento, no sé qué es, pero, pero como que nos dicen, oiga, en vez de decir que no hay que solamente nos cuidemos y ya pues debería debería que como exigirse eh, que esa tecnología, por ejemplo, se haga open source, eh, de modo que se pueda utilizar para todos los, los países, ¿no? Y, y una cosa final es, eh, no sé si alguno ha conocido una cosa que se llama open source ecology, sí. que es una comunidad, ¿tú has, ¿tú has visto, su sí. Una comunidad que ellos identificaron lo que necesitaba una comunidad autosostenible en términos de tecnologías, e identificaron 50 aparatos diferentes, entonces desde cortadores láser hasta grúas, cosas así, y ellos han hecho varios, varios planos que han dejado eh, open source para que cualquier persona los replique, y ese me parece, ese me parece un proyecto bastante interesante porque ya se ha replicado en diferentes países, varias máquinas y va gente de todo el mundo a ayudar y, y, y aprender lo que están haciendo. Es bien interesante. Yo me acuerdo cuando empezaron y es fantástico lo que han avanzado. Sí, sí. Sí. Bueno, seguimos leyendo? Vamos a ver, ¿quién no ha leído todavía? ¡Pili! toca. Sí, eres la única Pili en el grupo, creo. <risa> Al principio de la página 28, sí. este es, eh, perdón, 38. Estas nuevas ciudades proporcionarán un entorno con aire y agua limpias, servicios de salud, buena nutrición, entretenimiento, acceso a la información y educación para todos. Habrá centros de arte y de música, talleres mecánicos completamente equipados, laboratorios de ciencias zonas para el esparcimiento y los deportes, además de sectores industriales. Proporcionarán también todo tipo de actividades recreativas dentro de un, radio, de un radio, a corta distancia de la zona residencial. El reciclaje de los residuos, los sistemas de generación de energías limpias y renovables, además de todos los servicios, serán gestionados con métodos cibernéticos integrados. La vida personal, el estilo de vida y las preferencias personales se dejará enteramente a las personas. Algunas ciudades pueden ser circulares, pero otras podrían ser lineales, bajo tierra o incluso construidas como ciudades flotantes en medio del mar. Nos referimos a estas últimas más adelante. Muchas ciudades serán diseñadas como un sistema totalmente autosuficiente, tal como lo es hoy en día un crucero en travesía por seis meses. Contarán con residencias, teatros, parques, zonas de, zonas de esparcimiento, centros deportivos, centros de salud y educación y tan autónomas como las condiciones lo permitan y, en, latitud, en latitudes nórdicas, algunas podrían ser incluso subterráneas. En la planificación de las ciudades, las computadoras ayudarán a determinar el diseño óptimo, gracias al más exhaustivo análisis de los datos sobre las características del medio ambiente y las necesidades humanas. Por ejemplo, las características de la población en una determinada zona geográfica determinará cuántos hospitales y, y escuelas deberán ser construidas, además de la cantidad de equipamiento necesario. Algunos centros médicos serán móviles y otros prefabrica prefabricados en tierra o el mar. Eventualmente, ciudades enteras serán ensambladas automáticamente en un lugar deseado, a partir de secciones individuales prefabricadas en plantas automatizadas. Gracias a este método, llamado enfoque de sistemas, no podemos detenernos demasiado en este gracias a este método llamado enfoque de sistema no podemos detenernos demasiado en este concepto seremos capaces de dar a todas las personas el más alto estándar de vida en el menor tiempo posible ¿sigo ¿Sí, No, creo que ya te puedes tomar un vasito de agua <risa> gracias Nada. pues cuando escuchas la, la descripción de las ciudades y todo lo que contendrán se hace agua la boca, ¿verdad? Sí. sí total, sí sí. Ahora que sí. Yo no puedo pensar en algo que falte cuando habla de todo lo que tenga Yo no sé. ¿Ayer? Yo lo quiero ya. Sí. Ayer si es posible. Sí. Hago mis maletas ahorita mismo. Imagina lo bonito tener las ciudades así, el, el, el estrés que va a desaparecer y oh, qué maravilla. La motivación a ah. ¿Levantarse temprano? Ah. <risas> y lo que es muy importante de subrayar es que la vida personal, uh -huh. Ups. el estilo Ay, de no. vida y las preferencias personales se dejará enteramente a las personas. Porque hay los que dicen que ah, no que se va a controlar y no sé qué. Y no es así en absoluto. De, de hecho, tenemos mucho más libertad que hoy en día. Porque no tenemos las restricciones monetarias, por ejemplo. ¿Mm? Sí, claro. Hoy en día, solamente ¿eres libre una pequeña parte del día nada más? Sí. Y entre comillas. Lo que te da el bolsillo. Lo que tienes en el bolsillo. Sí. Pues sí, quería decir que en unas ciudades así no... Uh, sin políticos, porque vamos allá de la política, este, este, este diseño. Eh, el, el transporte, la energía... Todos los recursos dependerían de, de computadoras centrales y de inteligencia artificial. Entonces, no había quien se aproveche de esos recursos para, para autoenriquecerse auto y, y oprimir al, al resto de la población. Entonces, sí sí que, mm. sí que es llamativo el, el diseño del Venus Project. Vaya. Y no habrá estudiados no, cuando todo el mundo tiene lo que necesita, no veremos la corrupción que vemos hoy. Uh -huh. Perdona, ¿alguien quería decir algo? es sí, algo que a mí me comenta que... ah perdón <risa> dale, dale. dale Fernando si quieres. <risa> um, bueno gracias es algo que a mí me comenta seguido que dice no pues tienes que... vas a tener que confiar mucho en la persona que organice los recursos o en la persona que y le digo no pues es que va a ser con... va a ser una computadora la que, la que... Y le digo no ah pues entonces tienes que, confi... tienes que confiar mucho en el que configure la computadora porque se va a querer va a querer dejar los recursos para él. Y pues yo, así como lo entiendo y como les, se los transmito, pues es que ni siquiera esa persona tiene que jalar nada, porque todo es libre para todos. Ya to esa persona tiene, tiene los recursos para sostenerse y para autorrealizarse. O, bueno, esas, esas personas, mejor dicho. Y, y pues no, no necesitas robarte nada o, o o acaparar nada porque pues lo tienes todo junto, al igual que lo, al igual que todos los demás y cada sí. vez va haciendo más y más conforme va incrementando la, la la eficiencia en la producción de todos los bienes y servicios mm. so, cuando todo el mundo igual ese no, uy perdón me traigo. <risa> ese <risa> ese digamos que hay... Un argumento que puede, puede servir, bueno, depende de que con qué personas se está hablando, pero, pero digamos que hay muchos proyectos que se hacen open source, eh, de modo que todo el mundo tenga acceso a, a ver el código, y son proyectos que, que benefician a la gente en general. Entonces, por ejemplo, digamos, Linux o cosas así, que, que digamos fue gente que incluso en este sistema tan competitivo y todo esto que Dieron, dieron eso libremente, ¿no? Entonces, entonces, digamos que, pues por un lado, darlo libre y por el segundo, poderlo auditar. Digamos que, que, que la supuesta corrupción de quienes programan ese, ese ese esos algoritmos pueden ser vistos por otras personas y mejorados o lo que sea. Eso, eh, sí, sí, entonces... Y, y otra cosa que quería decir era que creo haber encontrado que la gente a veces no, digamos, cree que el Proyecto Venus es es que yo estaba viendo, por ejemplo, eh, los movimientos activistas con lo del cambio climático y todo esto, y, y parece, según lo que yo entiendo, que como que lo que quieren decir es como que, bueno, que no, tenemos, no podemos crecer más como antes en, de, en el sentido de, de tanto consumo, sí, porque estamos dañando el planeta. Pero, sin embargo, me suena a mí como que no dan una alternativa, por ejemplo, a los millones de personas que, digamos, que son, son de todas maneras, quieren las diferentes marcas, quieren a McDonald's, quieren a, y piensan que entonces una transición a, a digamos, a, a una forma de hacer las cosas mejor en términos de, con el clima y todo esto, eh, implicaría que tenemos que sacrificar, ¿sí? Parece que se vende así, sin embargo en el proyecto Venus, eh, una cosa que de pronto yo no he como que enfatizado suficiente es el hecho que al revés van a haber más opciones, o sea, por ejemplo con impresión 3D se van a poder hacer diferentes diseños o cosas así, diferentes tipos de comida mucho más variada, mucho más sana, entonces no es que se les quite a la gente digamos, esos, esos productos que, que aman, la hamburguesa o cosas así, sino más bien que, que se van a, digamos, por ejemplo, con, con cultivo de carne se puede hacer, hacer hamburguesas eh, y todo este tipo de cosas, entonces como que, como que enfatizar que no es que se pierda, sino que de hecho es, es al revés, que se, que se tienen más opciones. Sí, señor. Y más yo opciones. creo que también por medio de la inteligencia artificial, pues se puede generar más eso. Y se puede mostrar también a la gente, no sé, tú decías que las casas iban a ser iguales, entonces que pues no les iba a molestar. Incluso se pueden hacer eh, construcciones para que a cierto tipo de población la casa le parezca perfecta basado en los datos. Entonces no van a tener como el problema de que me van a dar una casa que es igual sino que esa casa va a ser de, construida de acuerdo a sus valores pues mientras esta persona está como en esa transición se me ocurre a mí sí, tendremos un, un, un list digamos de, de de lo que son necesidades y lo que son deseos y hay que, que tener mucho cuidado con ello porque mucho de lo que creemos que deseamos hoy eh, viene por la manipulación de los medios etcétera etcétera no el coche más grande la casa más grande el cachivachi más nuevo para la cocina eh, todas estas cosas para ser feliz y en realidad no lo necesitamos no necesitamos cachivachis en la cocina podemos tener robots que nos lo hacen todo y que lavan los platos y lo guarden después también eh, entonces las necesidades son las básicas el, el agua el, el, la buena comida, la educación, atención médica etcétera pero con la tecnología y usando los recursos sabiamente inteligentemente, sosteniblemente podemos tener cachivaches divertidas pero más inteligentes no, no, no la, la basura que nos enchufa no hay el, no el, el tema de la limpieza de casa hoy hoy puedes comprar un robot que te limpia el que te barre el suelo ¿no? tienen nombre conga rumba, ¿Sabéis lo que digo? Son circulares, lo pulsas para que se ponga en marcha y se va solo por el suelo, barriendo el suelo. Yo tengo uno y me olvido de cargarlo y lo tengo hace seis meses que no lo uso. Pero lo que no necesitamos es un robot que nos barre el suelo. Lo que necesitamos es un sistema dentro de la casa que evita que el polvo se, se asienta, que cambiando la presión del aire dentro de la casa se puede evitar que el polvo se asienta o eh, que el edificio se mantenga eh, en buen estado, que no hay que repintarlo cada tantos años, eh, porque eh, está hecho con una cubertería que se autorrepara, que hay cemento que se autorrepara ya, eh, y, que, y que no hace falta pintarlo, que, que, y también eh, cosas que se limpian, que, que son, que no los puedes ensuciar, hay cristales que, que no se pueden ensuciar no sé si los conoces, el vidrio repele la suciedad. Está basado mucho de esta cosa, en, en lo que se llama la biomímica, que es cuando los científicos han estudiado cómo la naturaleza hace algo, como por ejemplo formar una caracola, y lo copia para aplicarlo a la, a la sociedad, al, al mundo de construcción, a la medicina, a todas esas cosas. Y pues esto es el, el, el vidrio que repele el agua, Está basado en una hoja, en, en las hojas, como las hojas repelan el agua. Uh, y el, el, el cemento que se autorrepara es, está hecho con bacterias que se quedan adentro del cemento y cuando aparece una raja, el, el agua de la lluvia entra, despierta estas bacterias que se reproducen y llenan el hueco, sellan el, la grieta. Así que hay cosas realmente maravillosas que podemos tener en el futuro. Eh, Estas son cosas que tenemos hoy, pero si no tienes dinero, no tienes acceso a ello. Entonces seguimos con las casas que hay que pintar cada tanto. Y esto lo tengo muy presente porque yo tengo que pintar mi casa. O sea que hay, hay un montón de cosas que podemos tener. Entonces la gente que tienen cosas hoy no tienen que perder nada. Ellos también van a, a mejorar sus vidas. Bueno, ¿dónde terminamos? Uh, arriba de la página 38. Fabio eh, quiere decir una cosa. Dime. Pido la palabra. Sí. Venga. Gracias. Venga, eh, quiero compartir el, dos. Perdona, Fab, El pili primero, que la escuché ahí primero, si no te sabe mal. No, no, sí, claro. estaba diciendo que Fabio quería hablar. Ah, Porque perdón, Estaba con la mano levantada. Me, me rectifico. Perdona, Fabio, adelante. Gracias. Eh, dos, dos temas grandes que quiero compartir. Estamos hablando de ciudades, ¿verdad? Dentro de las ciudades eh, considero que hay cuatro elementos importantes para pues, poder hacer una planificación territorial urbana adecuada. Dentro de las ciudades hay que tener en cuenta, pues primero, vivienda, de lo que hemos venido hablando. Uh -huh. Segundo, todo el tema de los residuos sólidos, todo el tema de las basuras generadas o, o los residuos aprovechables. Uh -huh. Tres, tres eh, todo el tema de, del agua cómo la recibimos el agua limpia, cómo la utilizamos y cómo la estamos eh, ver, virtiendo ya como agua residual y cuarto y no menos importante eh, todo el tema de la energía digamos son cuatro elementos muy importantes cuando se planifican las ciudades, vivienda residuos, agua y energía, dentro de estos cuatro capítulos Quisiera profundizar un poco sobre el primero, que es el que estamos hablando, que es vivienda. Y me he encontrado con cuatro tipos de edificaciones eh, que se pueden adaptar eh, a, una, a una buena planificación urbana. Contamos con construcciones sostenibles, infraestructura bioclimática, infraestructura baja en carbono, y otro tipo de infraestructura ya certificada que se llama tipo LED. Si me permiten, les explico cada una muy, muy rápidamente y, y continuamos con la, con la lectura. Construcciones sostenibles. Nos hablan de aquellas que son siempre construidas en armonía con la naturaleza, que combinan materiales ecológicos y un buen ecodiseño, ¿cierto? ¿Cierto? Estas construcciones eh, ahorran 40% de agua, un 50% de energía y reducen las emisiones de, de dióxido de carbono en un 40%. Simplemente con el hecho eh, de, de, de tener en cuenta materiales y una buena arquitectura en armonía con la naturaleza. Estas son las construcciones sostenibles. El segundo tipo de edificaciones de las que mencionaba se llama infraestructura bioclimática. Esta infraestructura bioclimática, pues, consiste en el diseño de, de, de edificios que tienen en cuenta primero su geografía, su entorno, aprovechando los recursos disponibles como el sol, la vegetación, la lluvia y los vientos. ¿sí? Eh, son aquellas infraestructuras bioclimáticas las que también, digamos, tienen techos verdes y muros verdes. ¿Cierto? Estas son ya infraestructuras bioclimáticas, que es el segundo tipo de infraestructura que existe. También tenemos infraestructura baja en carbono, que es la que genera pues, menos emisiones en comparación pues, con todas las infraestructuras posibles. Esto va desde la, el uso de, de, de los materiales eh, amigables con el ambiente, Lógicamente incorporando temas de energías alternativas, eh, reciclaje de agua y pues van a generar, digamos, bajo carbono en su, en su utilización. Y finalmente tenemos otra infraestructura que se llama LED, eh, que traduce Leader in Energy and Environmental Design o liderazgo en energía y diseño ambiental. Ya son infraestructuras eh, que se certifican. Como, como, como edificios diseñados o construidos con técnicas sostenibles. si sí, son edificios eficientes hacia la naturaleza. Entonces, tenemos muchas posibilidades de habitar un hogar, una vivienda, siempre siendo consecuentes con el, con el, con el ambiente, ¿cierto? Y esto, pues, lógicamente va, va, va a desencadenar a, a, a nivel ya de ciudad, pues, una armonía en términos de... de de, de utilizar bien los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, pero también donde nosotros como sociedad y como raza humana podamos aprovecharlos sin necesidad de, de afectar. Pues lógicamente hablando de desarrollo sostenible, su su, su su futuro era lo que por ahora quería aportar. Gracias, pues sí hay muchas, muchas cosas que están ahí fuera que podemos utilizar, pero no se pone todavía, no se pone en uso masivo y esto es lo que habría que hacer en una economía de recursos. Juntar todas estas ideas según la zona donde va a estar el, el, la ciudad o la construcción en sí, y pues adaptarlo a, la, a lo que hay. Por eso siempre hay que hacer un, un, una investigación detallada sobre la zona antes de empezar. No se puede simplemente decir aquí vamos a construir yo siempre digo que, porque yo vivo en una isla chiquitita, entonces hay mucha costa. Muy fácil ir sí. a la costa. Y ves por toda la costa, y si vas en barco lo ves más, casas y casas y casas y casas. Y dices, qué bonito habrá sido estos en las casas. Y el hombre llega y ve un sitio bonito y dice, yo quiero vivir aquí. Y construye una casa y ya ha roto el sitio. Ya nunca más va a ser igual porque ya tiene una construcción de hombre. Y esto es lo que hacemos. Y tenemos que cambiar esta mentalidad y ponernos a, a respetar mucho más el, el, el planeta en que vivimos. Porque no tenemos planeta B. No sé, que no, no, me, no veo nada con las gafas hoy. Sí, tenemos que cuidar el agua, definitivamente. El agua el es agua, un importante. El agua que estás creciendo, además. Sí, sí, sí. seguimos leyendo? Vamos a ver, si mal no recuerdo, empezamos arriba de la página 39, ¿sí? Sí. sí. Entonces, que no ha leído? Mateo, tú no has leído todavía, ¿verdad? Eh, no, entonces 39 es... Este nuevo enfoque permite... Ok, este nuevo enfoque permite una amplia gama de flexibilidad para cambios en el diseño y aprovecha las ventajas de contar con unidades intercambiables. Las ciudades podrán adoptar nuevas y diferentes apariencias, dependiendo de cómo sean utilizadas. Cada ciudad será única. No restringirá la vida de las personas a un nivel de subsistencia, sino más bien pondrá a disposición todas las comodidades que la ciencia y la tecnología moderna pueden ofrecer. Incluso las personas más ricas del pasado no podrían alcanzar un estándar de vida equivalente al que proveerán estas nuevas ciudades, que maximizarán además la si seguridad y la tranquilidad. Las estructuras estarán compuestas de nuevos materiales, tales como ensamblajes tipo sándwich semif semiflexibles, cuyo interior estará relleno de una espuma y sus superficies exteriores serán de cristal de cerámica para permitir una expansión y contracción sin fracturas. No requiere de ningún mantenimiento, los delgados amazones de construcción pueden ser producidos en masa en cuestión de horas. Este tipo de construcción sufre poco o nulo daño como consecuencia de terremotos, huracanes, termitas o incendios. Las ventanas son controladas electrónicamente para crear sombra u obscurecer la iluminación exterior y están equipadas con sistemas de autolimpieza, controladas por computador que no requieren mano de obra humana. Tecnologías innovadoras hacen posible la conservación de los, recursos en de los recursos en regiones menos desarrolladas, sin renunciar a ninguna de las comodidades de un buen vivir. Es solo gracias a innovaciones como esta que podremos alcanzar nuestro objetivo final de conseguir un alto estándar de vida para toda la raza humana. Estas ciudades balancearán la producción con la distribución, Gestionarán una economía de carga equilibrada, por lo que no habrá sobreproducción ni déficit. Lograr esto requiere de un sistema nervioso autónomo, con sensores medioambientales, integrado a todos los ámbitos de la complejidad social. ¿Sigo? Hay dos párrafos chiquitos hasta la próxima sección, entonces no te sabe mal. Tu voz es muy agradable escucharlo. ¿Sí? <risa> ok, entonces... Por ejemplo, en el cinturón agrícola, sondas electrónicas incorporadas en el suelo mantendrán constante y automáticamente un, un inventario de la capa freática, las condiciones del suelo, los nutrientes, etc. Y, a medida que dichas condiciones cambien, actuarán apropiadamente sin necesidad de intervención humana. Este método de re retroalimentación electrónica industrial se aplicará a todo el sistema. Las ciudades funcionarán como organismos evolutivos integrados, en lugar de hacerlo como estructuras estáticas, porque su diseño se adecuará a los cambios. Estos ambientes totalmente equipados permitirán la más amplia gama posible de individualidad y creatividad para todas las personas que habiten en ellos. Gracias, Mateo. Y por, los, por el adendum ¿Sabes? de los dos párrafos más... Realmente no encuentro nada con que alguien podría estar de, de, de desacuerdo con esto. ¿eh? Porque no está, no está quitando nada a nadie, lo que dijimos antes. Está dando todo a todos. Yo quería, quería añadir una cosa con respecto sí. a lo del estilo de vida. Mm. Porque el otro día estaba viendo un vídeo sobre los derechos humanos. Y me chocó una cosa porque en un, en un artículo, en uno de los puntos, decía que la esclavitud estaba prohibida. Pero en otro, en otro de los puntos decía que teníamos derecho al trabajo. Lo cual me parecía un poco contradictorio porque una cosa es que tú te dediques a algo porque te apasiona y una cosa es que estés trabajando en algo que no te gusta, que te ocupa gran parte del día, que lo haces simplemente por sobrevivir. Sí. <risa> o sea que hay mucha gente que se está quejando de eso, de... De que el, el, lo, el trabajo lo disfrazan de un derecho, pero si lo piensas de una manera, más bien se parece a una esclavitud. Exacto, tú tienes derecho a esclavizarte a un trabajo, es cierto. En una de las conversaciones que hablaban sobre ingreso básico incondicional, un, pues una persona que se supone es experta en eso decía que que me pareció interesante ese argumento porque decía que, que aquellos derechos que como que se han proclamado derechos humanos, pues no se dan en la práctica y que el ingreso básico incondicional tendría un, digamos, un, como una cercanía a, a esos ideales. Entonces decía que, que el problema con la, con la sociedad como está es que... Pues la gente que no tiene dinero básicamente está subyugada a cualquier trabajo que salga y, y digamos que no tiene ningún poder de negociación, por decirlo así. De modo que si un empleador dice, como, vea, lo que usted tiene que hacer es esto y esto y esto, la persona puede decir, no, a mí no me gusta hacer eso y prefiero ir y hacer otras cosas, porque no tiene ningún colchón, pues en este sistema, un colchón de dinero que le permita estar relativamente tranquilo al rechazar un trabajo, ¿sí? Pero como la gente está, digamos, o sea, a veces tienen que, que alimentar a sus hijos, etcétera, Entonces, pues, no pueden darse el lujo y simplemente, básicamente, lo que dicen es que es, es como qué quiere que haga, que es, o sea, creo que es muy similar o igual a, a la esclavitud. Entonces, entonces, sí, entonces, digamos que como que... Bueno, no sé, me perdí un poco ahí, pero no sé a dónde iba. Pero, pero digamos que, que, que, bueno, el proyecto Venus ya es una, es una digamos, eh, es una realización de muchas de las, de las cosas, ¿no? Lo mismo que decían de que donde los derechos humanos no son una proclamación, sino son un, un estilo de vida o algo así, parafraseando, era lo que decían, pero, pero digamos que esa transición de, de ingreso básico incondicional. Eh, mueve un poquito a la gente en esa dirección también Bueno, hay un hace poco compartimos en, en Facebook, en los posts uh, de, de cada mes uh, es de, el post que el, el, la explicación o la, el punto de vista mejor dicho, de The Venus Project sobre la unidad básica um, si lo buscas creo que lo vas a encontrar muy interesante hace es en este último mes que lo hemos eh, publicado y básicamente dice que puede cubrir las necesidades hasta un cierto punto de un sector del público, pero no hace nada para reducir el consumismo, no hace nada para mejorar la situación global, eh, es solamente un parche. Un parche. Eh, tampoco necesariamente la gente va a mover hacia una economía basada en recursos si no saben de ello. Entonces solo por tener la unidad básica no es que vamos a mover a una economía basada en recursos que puede ayudar, sí, pero no es una solución, es un parche. Exactamente. hay muchísimos problemas porque, digamos, solo, solo tocando uno, por ejemplo, si no hay una regulación gubernamental que es muy fácil de imaginar que no la haya, pues, o sea, pueden subir los precios de todos los productos en la misma proporción que, que el ingreso básico, entonces, pues, o sea, pues, tiene muchos, muchas aristas ahí, esa, sí. esa, esa, ese propósito. Esa, Yo sí. quería decir que, que vale la pena recordar siempre el eslogan de, del Proyecto Venus, que es, más allá de la política, la, el dinero y la guerra. Entonces, como, como dice su es necesario primeramente educar a las personas. Y parece que entre más temprano, mejor. Entonces, sería en los primeros años de primaria que se debería tener una clase, economía basada o en recursos. Um, hasta una clase era el, el Venus Project, porque, es por, porque uh -huh. es, por eso estoy aquí, porque es el, el diseño más completo, porque alguien decidió dedicar su vida a ello. Entonces, cuando los niños están rodeados por la ciencia y, y, y también por la historia de lo que ha pasado y, y no ha funcionado, y al mismo tiempo están rodeados de tecnología y de lo que puede pasar. Creo que cuando ellos crezcan van a saber que no es necesaria la política. Entonces, una vez que no es necesaria la política, no va a ser necesario el dinero, porque va a haber la tecnología suficiente como para uh, tener una vida digna, todos los seres humanos. Andale, sí. Y el último, no, no, no habría guerras, no solamente entre países, sino... Las guerras que, que son provocadas por la política y el dinero y la pobreza. Eh, guerras, entre, entre, entre, en el, guerras internas de, dentro de un país, entre partidos políticos, eh, entre familias, por, por ideologías. Entonces, sí, sí que sería un cambio radical y, y me parece que el único que, que ayudaría a que la humanidad continúe, porque si no, es, es muy inestable lo, lo que está pasando no. Políticamente estaba viendo que hay tensiones entre China y Estados Unidos, eh, Rusia, Ucrania, hay, hay muy, mucha inestabilidad y, y, y el ciudadano pro, promedio no, no tiene la culpa, no tiene nada que ver. Son sol, solamente intereses muy egoístas que tiene la gente. Ay, el planeta está hirviendo ahora mismo. El planeta o sea, está hirviendo. Hay tanto jaleo, tanto mm. descontento. Y es un momento que la gente está buscando soluciones. Por eso... Nuestra tarea es importante eh, informar a la gente bien eh, para que no haya malos entendidos. Eh, por eso es bueno estudiar el libro, leerlo, discutirlo, entenderlo un poquito más, porque nos da herramientas con qué con explica, explicar mejor a la gente lo que es la, el concepto. y no, no, no da nuestras opiniones, nuestras versiones personales, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar, de este, de, volviendo un poquito más en, el, en el, de, de la lectura, cuando hablaba de, la, de qué tipo de material eh, serían los, los edificios, ten en cuenta que este libro fue escrito hace como 10 o 12 años ahora, no me acuerdo cuándo exactamente, y si alguien quiere mirar con, con el comienzo del PDF me lo pueden decir. <risa> um, y entonces, claro, desde que se escribió a lo que hay hoy, hay un mundo enorme. Así que algunas algunas cosas él los predijo otras cosas ya han sido y se han usado y han cambiado o sea que pero la, el concepto de siempre utilizar lo mejor y lo más eficiente es igual los materiales que sean no, que sean lo mejor y lo más eficiente sí, ya me tengo sí. que revisar, pero, este, nos vemos la próxima semana ah. sí. y, bueno, okay la reunión claro. su y por la invitación y la verdad es que lo, aquí pues me, tanto a las reuniones cuando entraba, la última vez que entré, como a esta vez, todo, todo está muy interesante y aquí aprendo mucho y, la, y sobre todo porque se reúne uno con gente que está muy inspirada y motivada porque, porque, porque <ríe> entiende o quiere entender estos conceptos, pues siempre es un gusto verte su y pues no, nos atención. vemos en la próxima Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar conmigo. Chao. Bueno, sí, es que es lo bonito también de estas eh, reuniones que nos podemos hablar con gente que no nos tratan como locos. Estoy pasando por, por una fase ahora mismo con gente muy cercana a mí, que es muy difícil, que eh, prácticamente lo, lo único que les falta decir es que me he unido a una secta. En una sesión de terapia. Así que me siento muy sola. Bueno, vamos a ver. La, y esto de que las ciudades funcionarán como organismos evolutivos, integrados, me encanta. Me encanta. Siempre avanzando, siempre evolucionando. Y en, en estas ciudades nuestras siempre estamos devolucionando. Yo no sé dónde vivís vosotros, pero aquí casi siempre hay algo que está en obras. La, la han levantado la calle para meter nuevos cables de teléfono. Uh, que ahora van a arreglar las tuberías de agua. Uh, que ahora, sh, más farol, yo qué sé. Uh, siempre poniendo parches. Venga, seguimos. ¿Quién no ha leído todavía? Jay, ¿no has leído todavía? Okay. La okay. página 40, consideraciones arquitectónicas. Consideraciones arquitectónicas. Hubo un tiempo en que los adornos arquitectónicos eran parte integrante de todas las construcciones. Las magníficas columnas y pórticos de la antigua Grecia y Roma eran componentes necesarios de sus estructuras. Con el advenimiento de nuevos y más ligeros materiales, junto con mejoras de ingeniería, podemos abarcar grandes distancias sin necesidad de columnas de apoyo o intervención de otras estructuras. La economía basada en los recursos no participará en la Falta deliberada de eficiencia solo para mantener diseños impresionantes. Si continuamos diseñando edificios con un evidente despilfarro en decoración, disminuiremos el estándar de vida de otras personas usando recursos negligentemente. Diseñar un edificio con muchas proyecciones artificiales no implica necesariamente originalidad, creatividad o individualidad. La individualidad es expresada por la forma única en que pensamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, no por nuestra apariencia externa. Esto no significa en ningún caso menospreciar las hermosas estructuras creadas en el pasado con la tecnología limitada de estas épocas. No obstante, la continua aplicación de métodos obsoletos de construcción retardará la innovación y el pensamiento creativo tan necesarios para una cultura emergente. El uso inteligente de los recursos incorporado a las estructuras simplifica considerablemente nuestro estilo de vida, reduciendo despilfarros y mantenciones. Las nuevas ciudades serán capaces de satisfacer las necesidades de todos sus habitantes gracias a una eficiente distribución de los recursos, el consumo consciente de la energía y un medio ambiente libre de polución. Gracias, Jay. Gracias. Y yo no sé si vosotros... Sabéis, si os lo he comentado a lo mejor algunas de vosotros ya, yo soy muy forofa de un programa de televisión británica que es, se terminó hace como cinco años y duró 20, 20, 20 series, 20 temporadas hizo. Un programa sobre arquitectura en lo cual excavan y encuentran cosas desde cosas de hace 30.000 años que señala que había gente viviendo ahí a cosas del siglo XVII o siglo XVIII o al siglo XIX incluso y se ve cómo la, la, la arqueología ha cambiado, la estructura de la casa eh, los diferentes tipos de hogares que hemos tenido y cómo, cómo se han apañado con lo que tenían, por ejemplo las casas antiguas redondas con la pared de, de barro y mierda básicamente y unos palos y, entre tejidos y tal, con un, un techo de paja como tenían el, el fuego en el centro del, del, de la estructura, el humo se iba para arriba y tenían hasta una forma de asegurar de que el humo no se llenaba la parte donde estaba la gente, sino que se quedaba arriba. Con, con muy pocos medios hacían cosas realmente muy ingeniosas y a veces pensamos que solo porque no eran de nuestra época eran primitivos, pero eran avanzados por su tiempo y por las herramientas que tenían, ¿no? Y esto de que ahora avanzamos hacia un estilo de diseño más pragmático y no tan floritura, porque, como dice Jacques, hay estructuras que son maravillosas. El este de Barcelona, es la Sagrada Familia de Barcelona. Todas estas florituras tan chiquitín que los, los um, escultores han hecho y tal, es acojonante las horas de trabajo y, y la artesanía que hay. Pero no hace nada, no hace nada. no tiene una función más que de decorar, y de decorar hay maneras mucho más fácil hoy. El labor de antes era increíble, el, el que pintó la, la capilla Sistina. ¿quién pintó la capilla? Miguel Ángel, ahí está. Habrá estado meses de espalda pintando, pero imagínate, y hoy podemos tener un, un robot que lo haga conectado a un ordenador o sea que realmente el futuro nos puede traer maravillas, buenas tardes a Fabricio, Fabrico ¿cómo estás viejo? te vemos hola, hola. Sí, se... había apagado el micrófono por eso ok ¿todo bien? vale pues de sí. Se te rompe la voz, cariño, se te rompe la voz. No, es, ya que estoy eh, con el 50% de la vista, estoy viendo doble de vuelta, así que... Okay. Bueno, voy a leer la parte que habla de hogares y creo que para hoy el tema del libro lo dejaremos y podemos hacer preguntas abiertas si queréis. Vale, hogares. Para muchas personas de comienzos del siglo XXI, los hogares del futuro pueden parecer surrealistas. Por ejemplo, las casas son protegidas del clima por medios electrónicos. Los muebles tendrán diseños totalmente diferentes que se ajustarán automáticamente al contorno de nuestro cuerpo. Las nuevas tecnologías permitirán muros totalmente transparentes, permitiendo a los ocupantes mirar los alrededores de la casa sin que nadie pueda verlas desde el exterior. La luz del día podrá ser suavizada y atenuada según las preferencias de sus ocupantes. Estos edificios contarán con barreras de sonido repelentes de insectos y filtros de polvo, además de la capacidad de mantener la temperatura interna deseada. Gracias a dispositivos electrónicos, los teléfonos serán totalmente invisibles y una compon componente estructural interna de la casa canalizará el sonido directamente al oído. ¡Flipa, eh! ¡Flipa! Imagínate. Los materiales de construcción tendrán la capacidad de generar energía... ...y controlar el clima de, de, de su entorno. Con la aplicación inteligente de la tecnología es posible proveer una amplia gama de casas individuales, únicas y personalizadas. Los elementos estructurales serán flexibles y coherentemente ensamblables para saber de la mejor forma posible a cada individuo. Hogares modulares prefabricados encarnarán un alto grado de flexibilidad inconcebible en el pasado... Las, las casas podrán ser ensambladas en cualquier lugar que uno prefiera, como en medio de un bosque, lo alto de una montaña o incluso sobre una isla remota. Serán diseñadas como residencias autosuficientes con generadores térmicos, concentradores de calor y paneles fotovoltaicos incluidos en las paredes y fachadas mismas de la construcción. Paneles térmicos matizarán el brillo exterior de la luz de sol, ...usando patrones variables. Todas estas características serán controladas por los ocupantes... ...y la vivienda suministrará energía suficiente para la mantención del hogar. Las casas también contendrán una combinación de diferentes metales... ...utilizando el, efe, el efecto de termocupla para calentar y enfriar los espacios. Otros materiales incorporados en plásticos sólidos o cerámica conformarán la estructura de la casa... Con esta aplicación, entre más caluroso se encuentre el exterior de la, de la vivienda, más frío se volverá a su interior. Este método servirá para calentar o enfriar las construcciones. Los interiores de las casas serán diseñados según las preferencias individuales de sus ocupantes. ¿Qué más se puede querer? ¿No? Esto de los metales, Roxanne le da, cuando hace el tour en menos. Roxanne da una explicación de esto y es algo que cuando se tocan, la, la reacción que forma cambia la temperatura de alguna manera. Y ahora mismo no me acuerdo. Tengo en la cabeza la imagen de Roxanne haciendo así y no me acuerdo exactamente de, de lo que decía, pero se refiere a esto, ¿no? De que las casas se, se, se autorregularán eh, la, la, el, la temperatura, ¿no? Uh, y ya ves lo de, de, de um, Filtros de polvo Repelentes de, de insectos de filtros de polvo Nada de limpiar um, Teléfonos invisibles Esto es una flipada El teléfono incorporado en la pared Y que te canaliza El sonido directamente al oído No tienes que llevar el teléfono ya Imagínate wow. Es que es Es tremendo Es, es fantástico Realmente es existe la tecnología de, de audífonos que no tienes que ponerte directamente en el orificio auricular, sino un poco en el cuello o en la cabeza, pero ya puedes en tus huesos sentir el sonido. Imagino que sería, sería flipante como tú dices tener eso, pero con respecto a los hogares, um, quería uh, quería opinar sobre, la como dice, que dentro del hogar uno, uno va a ser capaz de de diseñarlo como quiera, sus, sus comodidades y, y como también esta, esta sociedad sería una ciudad libre. No creo que nadie se quiera quedar en un solo lugar por mucho tiempo. Entonces me imagino que como ver haber tantas casas, tantos lugares como para visitar y, y, y uno siempre quiere ir al mar o, o a las montañas. Me imagino que uno se mueve a otro nuevo lugar, hay una máquina que repinta la pared y está todo en blanco y uno puede volver a diseñar y, y me imagino que expresar su creatividad. Entonces, ahí está el, eh, ese aspecto. Y también una cosa que, que como les he dicho en, en ocasiones anteriores, constantemente sueño despierto con cómo serían las casas. Me imagino que también tendría uh, un, un cuarto de medicina con, con máquinas de rayos X, con con elementos para cir cirugía, robots que hagan cirugía, qué sé yo, si los niños juegan y se rompe una pierna y es una emergencia, un cuarto de, de medicina dentro de la casa podría salvar hasta una vida, un miembro uh, del cuerpo. Entonces, es una de las cosas que, que a veces me, se me, se me vuelve el pensamiento solo imaginándome. Y, y bueno, pero creo que es posible. Creo que eh, es solo un punto de... De, la, de las muchas posibilidades que, que se podrían dar en, en casas así, en ciudades así, en un planeta así. Es una idea muy bonita el tener un mini hospital en cada casa, pero sería un, un gasto de recursos también muy, muy grande. porque pues yo creo que son... se encontraría la manera, eh, la energía del sol es casi infinita si se la puede, si se la puede cosechar de la, de la manera adecuada y va a haber demasiada energía eso, eso es mi punto Su... se, puede, se, puede. Que se puede ojalá que, se, ojalá que en el se principio puede enfocar sea algo experimental pero que ya se pueda desarrollar desarrollar con los años se puede se puede enfocar digamos para eventos climáticos desastres climáticos porque allí es cuando muchas vidas se pierden y para llegar a, a... A este objetivo para tenerlo en las casas, podemos empezar eh, teniendo este tipo de, de cuartos médicos en zonas vulnerables frente a cambio climático para eh, disminuir, digamos, la tasa de mortalidad frente a un tsunami, claro. un terremoto. ¿Mm? No, tal, no, tal vez no, no uno en cada casa, pero tal vez… Uh, en puntos uno estratégicos. Por, uno por cada… 10 o 20 o 30 domos que serían las casas, los edificios de, de los diseños de Jack. Bueno, en, pues, la, ¿no las, en, las, um, en los edificios uh, de cerramiento total, los Totally Integrated Systems, ellos, tengan, uh, ellos pueden tener servicio médico también, evidentemente. Pero así como no, no todas las casas van a tener una cocina, si no habrá sitios para ir a comer donde puedes pedir lo que tú quieres comer y un robot te lo hará, además, a tu gusto. El, el ordenador puede recordar que te gusta cocido tres minutos o cinco minutos y te vas a la china y el robot, el robot ahí te lo cocina igual, porque tiene los datos de tus preferencias. ¿no? Um, pero tener un... O sea, que si no vamos a tener cocinas apenas, veo menos... No digo que nunca, nunca pasaría, a lo mejor muy en el futuro sí, pero si estamos hablando de ahorrar recursos, creo que sería un poco, tendríamos algo definitivamente y habrá sensores en la casa que nos registrarán la temperatura, el latido del corazón, el oxígeno en sangre, estas cosas y tal, ¿no? Y nos puede decir, es hora de un chequeo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. um, pero lo que sí que habrá es un... Uh, un hospital y un servicio de uh, ambulancias, emergencias, que no necesariamente tendrían que ir por el, por el suelo, sino que podían ser helicópteros, uh, que viniesen a buscar a una persona que tenga la pierna rota, lo que sea, y esta gente puede traer si saben que vienen a una pierna rota, ya pueden traer la, el equipamiento necesario, lo mismo que hoy día. Cuando tú llamas por una ambulancia, bueno, yo que trabajo con médicos, cuando hemos tenido que llamar a una ambulancia, se pide uno de transporte, que es el más básico. Si no es el transporte, es con um, asistido, creo que es el otro, que es cuando tiene que venir un, un médico y hay uh, una enfermera también, algo así, y luego el, el, el, el de urgencia, en lo cual viene con todo el equipo, a todo y luego también puedes pedir una serie de ruedas, pues cuando, cuando saben a lo que vienen, ya vienen preparados para aquel tema, ¿no? Si es un, una fractura, una herida, de un puñalamiento, lo que sea, ya vienen preparados. Aquí donde no, yo no. vivo hay mala fama por los turistas que vienen, se emborrachan y hacen estupideces, y las ambulancias ahí tienen que ser todos de UCI porque se hacen cada daño impresionante. Este año no, porque no... no al estar en lockdown hay menos turistas, pero el tema de las ambulancias, y bueno, en, un, en una economía basada en recursos vamos a tener una asistencia médica fantástica, que no tienen que la gente perder sus casas porque les toca la mala suerte en el cáncer o algo así. Es lo que pasa. Bueno, yo creo que dentro de una economía basada en recursos, la alimentación y la nutrición, pues son diferentes y como las estructuras están construidas, pues no de manera como estética, sino que sea con un sentido más útil y diseñado para que nosotros no nos lastimemos. Entonces, pues también creo que eso pues, es menos probable. Exacto, sí, muy buen punto. Y luego te... también, eh, en cuanto al estrés, un médico en una conferencia, bueno, en la conferencia tiene mucho tiempo, a lo mejor los datos han cambiado, pero comentaba que el 70% de las consultas eran derivadas del estrés. Ah. entonces si, si el estrés ya no lo vamos a tener pues en ese aspecto también vamos a ahorrar mucho en, en los recursos que utilizamos para la salud eh. sí, no, no. Con, una, con una vida más sana comiendo bien y un entorno más seguro porque se pondrán y se respetarán las medidas de seguridad no como hoy que la gente lo refliflan cuando no les interesa pues veremos y con un sistema de transporte eficiente público que no tenemos coches en la calle como hoy, no habrá los accidentes que vemos hoy. O sea que, y con, no habrá las, la cantidad de accidentes, tanto mortales como no mortales en, en la construcción, creo que es, es la industria que más accidentes tiene, la industria de la construcción. Así que imagina las vidas que vamos a salvar si los hombres no tienen que trabajar más de albañil o de, de lo que sea, ¿no? Electricista y cosas. Yo quería decir que hay dos características técnicas que las casas van a tener. El primero, van a tener presión negativa, es decir, que no va a entrar ni polvo ni humedad desde afuera. Y segundo, van a tener los vidrios que capaz, eh, se van a poder eh, graduar la tonalización, con lo cual vas, vas a poder dejar entrar más o menos luz. Sí, también. también. Esto se ha leído en, en una parte del libro que se podrá ver desde adentro hacia afuera, pero no desde afuera hacia adentro, con lo cual la privacidad está, está garantizada. También el, el, digamos con, con desarrollos en ingeniería genética incluso se podrían fortalecer los huesos para hacerlos más duros y más flexibles, cosas así de modo que finalmente como que esos recursos que se utilizaban para, pues, para corregir, por ejemplo, una fractura o algo así, se, se destinen a, a otros lados también. Desde luego se ahorra mucho con una población sana, porque entre 10 perdidos en el trabajo, el coste de la medicación si está subvencionada, etcétera, etcétera, el coste de los médicos y tal, y nunca hay suficientes médicos, siempre hay lista de espera, y esto no lo atendemos esta lista de espera que te puede morir mientras esperas a que el médico te puede ver es muy interesante lo que plantea uno de los videos últimos de, de este griego, este muchacho griego que dice que las, los laboratorios tendrían que ser parte de un sistema más grande que incluya la alimentación para mantener a la gente sana en vez de vivir de la gente enferma el ya ¿Cómo se llama? ¿Quieres decir el calvo, no? Dices tú. El griego, que es piloto. No me acuerdo ah, el nombre. Teófilos, tío. ¿Qué es? Teófilos. Yo pensé, yo pensé que hablabas de una figura pública. <risa> no, no, de uno de los últimos videos del TVP que hizo él. Ajá. Ah, Bobby, está trabajando mucho Bobby también ahí en el tema de edición De, de video La verdad es que está haciendo cosas muy lindas mm. Inclusive tiene un canal donde está posteando Muchas cosas Que andan dando vuelta Pero él las está poniendo todo en el mismo lugar Búsquenlo en, en YouTube Bobby Angulos Ah, es un buen chico Bobby Es un buen chico Um, bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta generalizada que quieren comentar o alguna cosa que quieren comentar, alguna experiencia que han tenido a raíz del...? Creo que es importante entender que todas estas estructuras se van a diseñar de forma estandarizada, se van a, eh, eh, de forma también logística y global, se van a distribuir las fábricas y se van a producir en masa, ¿no? Creo que es importante entender ese proceso porque... Ahí podemos lograr masividad y calidad. Sí. Espero está de acuerdo. Bueno, pues nada, pues la semana que viene nos vemos. Pues sí. La semana que viene nos vemos. Eh, sí. Subiré el video a YouTube, lo pasaré por aquí, lo pondré en todos los Facebook, como siempre. Y nos vemos la semana que viene, que seguiremos con el capítulo 7, entonces. Uh -huh. Ok, ok. Muchas pues... gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer verte. De... <risa> Fabio. Fabio, ¿cómo que te hiciste al ojo? ¿Estás mutado? Todo ok, todo ok. Muy rico, toda la charla. Muy bien. Ok. Pues nada, nos vemos la semana que viene, chicos y chicas. Besos y abrazos a todos. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos, hasta luego.